Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo soy el equilibrio y el aliento divino. Yo soy la máxima presencia de Dios, aquí y ahora, mandando y dictando. Los caminos que recorremos pueden volverse turbulentos debido a los bloqueos internos que el mismo hombre ha creado, resultado del mal uso de su energía. Estos caminos pueden ser purificados con la ayuda de esta poderosa oración metafísica. Desde nuestra presencia, yo soy, y con la ayuda de los seres de la luz, vamos a poder lograr nuestros objetivos. Sin más, este es un decreto metafísico para abrir caminos. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la esperanza manifestada. Yo soy la voluntad de Dios en acción. Yo soy actuando aquí y ahora. Yo soy ahora mismo, abrazando con amor el camino que la voluntad de Dios me tiene preparado. Yo soy aquí ahora, abriéndome paso en medio de mis más grandes sueños y anhelos. Me permito manifestar aquellas metas que hay en mi corazón. Yo soy dando la vida a todos aquellos proyectos de vida que hay en mi alma de manera armoniosa con todos los seres de Hoy mis metas adornan el sendero de mi vida. Hoy vivo de victoria en victoria. Cada día de mi vida es una nueva meta cumplida. Hoy se abren caminos hacia nuevas y maravillosas oportunidades mi vida. Se abren caminos para que la dinero fluya hacia mí sin ningún problema. Se abren caminos. Para, para que las, las bendiciones lleguen sin ningún obstáculo que se los impida. Se abren caminos, para, para que sea manifiesto todo aquello que, que sea bueno y necesario para vida. Desde el de presente, presente, yo soy. Así es. Hoy, hoy mi mente, mente cambia, cambia de manera, de manera extraordinaria. De manera. Empiezo Impierta a ver caminos donde antes no los distinguía, los y mi mente, mente se abre camino al cielo, para tener ideas maravillosas Yo soy deshaciendo los obstáculos físicos Emocionales Mentales Y espirituales De modo tal Que todo aquello que haya desde de Dios Pueda llegar a mí Sin ningún problema Yo soy abriendo caminos Hacia nuevas y mejores oportunidades Y formas de vida Abro mi mente para pensar distinto Y abro mi corazón para recibir un maravilloso destino lleno de amor y felicidad. Gracias Padre. Gracias Madre. Gracias, yo soy. Porque, porque sé que, que como he decretado, así será hecho. Amén.